La salvación okay. es un don gratuito. No lo ganas, no lo mereces. Solo dices, Dios, perdóname, violé tus mandamientos. Necesito a Cristo como mi Señor y Salvador. Correcto. ¿Crees que harás eso? Sí, creo que podría decirlo. Sí. ¿Quieres hacerlo ahora? Sí, quiero hacer eso. Ora y yo oraré por ti. Ok, Señor Jesús, perdóname. Soy pecador. ¿No sería genial que esto sucediera todo el tiempo, que la gente reaccionara también ante el Evangelio? Pero sabemos que no es así. No sucedió con Jesús tampoco. Por cierto, nos dijo que al compartir nuestra fe, no deberíamos sorprendernos si el mundo nos aborrece. Queremos motivarte, no solo mostrándote los episodios donde las cosas siempre salieron bien, sino también las veces que hemos compartido el Evangelio y las cosas parecieran ir mal. Y esto debe ser alentador para nosotros, porque nos demuestra... ...que estamos haciendo lo mismo que Jesús hizo. Ahora, veamos un corto de nuestro video a tiempo y fuera de tiempo. Rey estaba predicando en Galilea, Israel... ...y las cosas iban tan bien que decidió ir a Jerusalén. Bueno, estaba hablando con la gente... ...y la multitud empezó a inquietarse un poco... ...y luego, un hombre se molestó. ¿Saben que Jerusalén tiene fama de que esto suceda? Él envió a su Hijo único a salvarte... A redimirte Eres de tus un pecados. Extranjero. Lo que estás haciendo Dios es te ilegal. bendiga. Dios te bendiga. Eres un Dios te bendiga. Un charlatán. No quiero tu palabra. No escuche lo que Está dice. Bien, no es verdad lo que dice. Tranquilo. No, que predicas. Arrepiéntete y de tus no pecados y confía en Jesús. No se dejen manipular porque, porque Él es cristianos. tu salvador. Eso es lo que trata Dios de hacer. te va a perdonar tus pecados. Si tienes confianza en Cristo Jesús, el Mesías, <risa> <risa> fallaste. Sí. <ríe> ¿Qué mala tontería! Yo no sé yo, yo no sé por qué está tan enojado conmigo este señor ¡Mentiroso! <ríe> Pero fallece <ríe> otra vez <ríe> ¡Es un mentiroso! ¡No le crea nada! ¡Charlatán! El siguiente corto fue en Nueva Zelanda Rey y yo terminábamos de predicar en Christchurch Y yo testificaba a un travesti llamado Billy Y veía muy claramente Que a Billy no le gustaba lo que yo decía Billy, Cristo puede liberarte Oye Escucha, tonto Cristo puede Mira, tonto Déjame decirte Oye No Vengas aquí A decirme Tenemos derechos Tranquilo. En este país ¿Entiendes? ¿Te has desanimado al compartir tu fe Porque la gente no responde Como esperabas que respondiera? Bueno, todos lo hemos sentido Pero no debemos Es normal Si les estamos diciendo la verdad Recuerda Trataron de matar a Jesús diez veces antes que llegara a la cruz. ¿Te has preguntado si Jesús, que era un hombre tan gentil y cariñoso, ¿por qué lo odiaban de esa forma? La Biblia dice que lo odiaban por todo lo que dijo. Jesús dijo, El mundo me aborrece, porque testifico de él, que sus obras son malas. Hay una anécdota en la Biblia de evidencia sobre D. L. Moody, el famoso evangelista. Moody fue acusado con frecuencia de tener celos sin conocimiento. Una noche, Moody de pronto recordó que no había testificado a nadie en todo el día. Salió esa noche, vio a un hombre junto a un farol, un desconocido, se acercó y dijo, «Disculpe, señor, ¿es usted cristiano?». Le testificó. El hombre resultó ser un amigo de un socio de negocios de Moody. Este socio se sintió muy ofendido y dijo, «¿Cómo puedes hacer eso? ¿Ir con un extraño y preguntar, ¿eres cristiano? ¿Ofendiste a ese hombre?». Y Moody se sintió muy desalentado. Después de un tiempo, alguien tocó a la puerta de Moody. Era el hombre que estaba en el farol. Le dijo a Moody, Señor Moody, no he podido dormir bien desde que habló conmigo. ¿Podría decirme, cómo puedo ser salvo? George Whitfield fue famoso por predicar al aire libre. Predicó más de 18,000 sermones en su vida. Él dijo... Hoy tuve el honor de que me lanzaran algunas piedras, tierra, huevos podridos y pedazos de gato muerto. De ninguna manera estamos sugiriendo que la meta es que la gente te arroje cosas o intencionalmente sean ofensivos. No, pretendemos ayudar a la gente a entender su necesidad de un Salvador hablándoles la verdad con amor. Pero el mensaje de este episodio es que, a veces, puedes decir las cosas de la manera más amable posible, y aún así la gente se ofenderá. Porque no eres tú quien los ofende, sino el mensaje. Es el uso de la ley, el darles el conocimiento del pecado como lo hizo Jesús, lo que les ofende. Así que... Si alguien arroja un gato muerto por tu ventana, no se lo devuelvas, simplemente agrégalo al montón y entiende que es normal ser perseguido como cristiano. Eso pasa en ocasiones. Pero mira más allá de lo natural, no tenemos lucha contra carne y sangre, es una batalla espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Lo que debemos hacer es usar las armas espirituales enumeradas, en Efesios 6, y predicar el evangelio bíblico. Y es muy importante que no te veas tentado a saltar del ring... solo porque la gente no responde como tú quisieras que lo hiciera. Mira, si estamos tratando de conseguir una decisión cada vez que compartimos nuestra fe... ...nos vamos a desalentar porque no siempre sucede así. Recuerda, la salvación es del Señor. Y ningún hombre puede venir al Hijo a menos que el Padre lo traiga. Así que sembramos la semilla y Dios la hace crecer. Y eso nos libra de... Medir el éxito por el número de decisiones que obtenemos. El verdadero éxito evangelístico está en que tú y yo sembremos fielmente la semilla, comunicando la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con amor.